Club de lectura biblioteca pública carlos humberto morales tienes entre 21 y 30 años te gusta leer quieres conocer historias fantásticas quieres comentar libros con jóvenes como tú ¿Te gustan los cómics y novela gráfica? Te esperamos todos los martes de 7 a 9 de la noche. Coordinadores. Diana Maritza García González. Néstor Almir García Abril. Estudiantes Silva, Uniquindío. Guadalajara de Uga, para vivir mejor. <risa>